Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Creación de Betina. Qué bueno poder estar de nuevo con todos ustedes. Como pueden ver, el tutorial del día de hoy es una cajita para enfermera. Es una petición, espero les guste Las enfermeras son profesionales que se han especializado para atender a los enfermos Tienen un don que no todos poseen No solo se trata de suministrar los medicamentos que indica el doctor Sino que también tienen un poco de psicólogas para comprender a los enfermos Ver la forma de levantarles el ánimo y ser parte de esa medicina espiritual que ellos necesitan para su pronta recuperación Una enfermera siempre será recordada por su entrega en su profesión en su día a día Hoy quiero enviar saludos a Kimberly García ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vas a cortar un rectángulo en cartón de 18 x 25 centímetros en esta parte vas a medir 4 centímetros Igualmente vas a cortar un cuadro de 25 por 26 centímetros y a los lados vas a medirles 4 centímetros. Vamos a forrarlos con cartulina de color rosado. Lo hacemos con silicona líquida. Acá a los lados vas a dejar un centímetro para que los lados o los extremos queden forrados. Acá también vas a dejar un centímetro como hicimos con el anterior, estas dos partes las vas a cortar nos quedaría así vamos a doblar acá en estos dos extremos y vamos a borrar estos lados al aplicar la silicona fíjate que pase la línea como te estoy mostrando acá Quedaría así, este iría acá encima. Vamos a aplicar acá silicona líquida y vamos a pegar. Vamos a doblar acá en los lados. Y estos extremos los vamos a pegar. Lo voy a hacer con silicona caliente. Nos quedaría así. Ahora vas a cortar un rectángulo de 19 por 29.5 centímetros y en sus cuatro lados vas a medir 5 centímetros vamos a marcar las líneas con la tijera o con un lapicero sin tinta como siempre lo hemos hecho y vamos a hacer los quiebres vamos a cortar en estos extremos y armamos la base nos quedaría así esta parte iría pegada acá en la base ahora vamos a hacer la tapa de la caja vas a cortar un rectángulo de 39.5 por 53.5 centímetros vamos a darle vuelta y vas a trazar acá 22 centímetros trazas la línea 9.5 centímetros y te quedaría el otro lado de 22 centímetros acá 9.5 centímetros y en este lado 9.5 centímetros igual vas a trazar las dos líneas estos dos lados los vas a cortar y vamos a armar la tapa, lo vas a hacer así nos quedaría así vas a cortar un cuadro de 14 centímetros por 14 centímetros y en sus cuatro lados vas a trazar 3 centímetros vamos a hacer una caja más pequeña vas a cortar un cuadro de 12 por 12 centímetros y traza en sus cuatro lados 3 centímetros, vamos a doblar en ambas en ambos cuadros y vamos a armar las cajitas de estas necesitamos dos vamos a pegarla en esta parte que ya teníamos hecha acá pegamos estas dos y acá pegamos la más pequeña vamos a hacer con silicona líquida en esta parte corté una tirita de foamy con brillo de un centímetro de ancha y las pegué acá nos quedaría así esta parte la vamos a decorar con imágenes relacionadas con enfermería. un estetoscopio, unas curitas, un corazoncito y una jeringa vamos a decorar estos otros lados nos quedaría así ahora acá en esta parte vamos a dibujar un estetoscopio esto es opcional si lo desean hacer acá en el centro voy a hacer un gorrito de enfermera o para enfermera y en esta parte voy a copiar un mensaje es el corazón de la atención y cuidado de la salud ahora vamos a utilizar unos frasquitos pequeñitos que sería para hacer algunos suministros o insumos médicos acá estos son chiclex. vamos a tapar con un marcador rojo vamos a pintar esta cruz roja lo vamos a hacer también con estos este es un pompón sería imitando el algodón vamos a o voy a pegarle ojitos móviles como para decorarlos, como para que se vean mejor, más bonitos hacemos la misma cruz como les dije acá vamos a simular que estas son pastillitas estos son chocolaticos vamos a tapar y este es un rasquito con los valores. Vamos a utilizar curas y en ella vamos a escribir estos mensajes. Perseverancia, paciencia, creatividad, responsabilidad, liderazgo, voluntad. Como pueden ver, hice unas caritas felices. Calidez, disciplina y respeto. Honestidad, veracidad y confiabilidad. Amabilidad, iniciativa y criterio Acá utilicé una jeringa Acá le pegué un papelito, le hice estas rayitas Esta raya negra Y dibujé una carita feliz con esmalte Esto es un palillo, simulando una aguja Lo pinté con esmalte plateado Acá ya las pegué y les ubiqué Los tarritos en cada cajita Ahora vas a cortar una tira de cartulina de 10 centímetros de ansia por 32 centímetros de larga, que sería para hacer la tarjeta. Vamos a doblarla en la mitad y vamos a dibujar el uniforme o delantal de la enfermera. Lo vas a hacer así como lo estoy haciendo. Voy a repasar para que lo aprecien mejor. lo que hice fue delinearlo con el marcador y la recorté y dentro copié este mensaje a pesar de tener una profesión tan sacrificada y de siempre parecer cansada siempre regresas a casa con una sonrisa en el rostro satisfecha de que cumpliste con tu labor es admirable la labor de una enfermera ahora vas a coger una limpia pipas y vamos a utilizarla para hacer un gancho un ganchito para ropa vas a doblar así vas a fijarte que vas a hacer el ganchito del tamaño de el uniforme que no sea muy grande vas a enroscar acá y acá en esta parte lo que te sobre lo cortas vas a cortar un rectángulo de 12.5 de ancho por 16 de largo, esto sería para hacer el gorrito y vas a trazar estas medidas 2 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros y 3.5 centímetros acá en esta línea de arriba vas a trazar, o a medir 1.5, 3.5 y en este lado vas a hacer lo mismo, vas a trazar las mismas medidas, 1.5 y 3.5 vamos a trazar acá en esta parte superior dos líneas estas mismas medidas las vas a hacer en esta línea 1.5 3.5 igual acá en este lado 1.5 3.5 y acá voy a señalar para que miren lo que voy a hacer vamos a señalar acá y acá en esta parte vas a señalar la mitad y vas a hacer acá como una especie de curva una línea curva acá igual acá estos lados nos sobran los vamos a recortar ahora vamos a repasar esta línea con la tijera o un lapicero sin tinta para luego doblar lo haces así vamos a voltear acá vamos a doblar un poco esta parte y vamos a pegar estas dos alitas vamos a pegarlas acá esta parte vamos a aplicarle silicona líquida doblamos así nos quedaría así Acá en esta parte vamos a pegar una cruz roja Ahora vamos a hacer una cajita, corto un cuadrito de cartón de 8.5 x 8.5 y voy a dibujar un círculo Yo lo tenía acá ya recortado, esta sería la base Vamos a hacer la tapa, recuerden que la tapa debe ser un poco más grande que la base vamos a tomar papel o cartulina amarilla que sería para forrar así, lo vamos a hacer por ambos lados, la tapa y la base lo que la base la corre por esta parte y vamos a tomar una tira, esta sería para la base de 3 centímetros de ancho y se la vamos a pegar así, igual a la tapa vamos a cortar una tira de 2 centímetros de ancha y la vamos a pegar así Nos quedaría así. Acá dibujé una carita feliz, igual acá. Vamos a colocar la tapa. Y en esta parte superior, igual voy a hacer una carita feliz. Vamos a colocar dentro chocolates. De 4 centímetros por 8 centímetros de largo, que sería para pegar así, el gorrito. A cada tapa le pegué unas tiras de pommi mirellado de 4 centímetros de ancha para que no nos quede más rígida y pegué esta cruz. Vamos a hacer ahora la cogedera de la tapa. Vas a cortar una tira en cartón de 2 centímetros de ancha por 16 de largo y vas a dividirla en 5 partes. 2, 3, 6, 3, 2. Vamos a doblar o a hacer los quiebres así. sería para pegar acá, esta tira la vamos a forrar con foamy, la forré con foamy lado o foamy normal, igual los lados para que nos quede bien pulida y vamos a pegar acá, vamos a cortar una tira de foamy de 4 centímetros por 8, la doblamos en la mitad y vamos a cortar, vamos a aplicarle silicona líquida o silicona caliente, igual por estos lados, estas orillas, y la vamos a pegar así, como encocada Vamos a sostener para que pegue bien. Y lo hacemos en ambos lados. Nos quedaría así. Vamos a utilizar una gorrita de silicona delgada. Vamos a cortar una parte. Esto sería para pegar acá, en ambos lados. Para colgar el uniforme. Y para colgar el gorrito. En esta parte vamos a colocar la carita de emoji. Vamos a darle vuelta y acá en esta parte vamos a colocar chocolates o lo que deseen regalar. Nos quedaría así. Vamos a colocar la tapa y hemos terminado. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy, como también espero que te haya gustado a ti amiga, la que me pidió que hiciera este tutorial. Manito arriba, si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos, hasta la próxima.